Queridos amigos, queridas amigas de Radio Libre 1200 AM Este día 21 de septiembre de 2022 recordamos un cuarto de siglo de aquella primera vez que se oyó la buena idea en marcha Estamos hablando de la ZP44 Radio Libre 1200 AM desde aquí, desde Noticias Día de Cuno, queremos entregar nuestras solicitaciones por 25 años de promover e irradiar la libertad en la ciudadanía paraguaya. Muchas felicidades, que Dios, por intercesión de Tupacé Cupé, nuestra madre, les bendiga y les acompañe siempre.